Mi nombre es Arturo Castaño, miembro de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Gracias a Víctor Damián Rosso pude obtener mi membresía. Eh, en un principio tuve problemas con mi familia. Eh, hoy en día ellos también pertenecen a la Logia. ¿Qué estás esperando tú para obtener la tuya? Cambia tu vida. Hoy es la oportunidad.